Increíble amigos, esta sería la verdadera Mona Linda del Gran Martín Elías. La cuenta, arroba Vigo MNBVC en Instagram, revela serias afirmaciones sobre la supuesta relación íntima entre el Gran Martín Elías y Paula, joven médico de la ciudad de Bucaramanga, a quien se le atribuye el saludo Mi Mona Linda. En una de sus publicaciones, esta cuenta dice... Y afirma que Patricia quiso a todas sus nueras, pero Diana Jaimes jamás le inspiró confianza. Pero bueno, ella respetó la decisión de casarse con la patineta loca. La cuenta posee muchas fotografías del gran Martínez Elías con esta supuesta mona linda, donde expresa que es la verdadera y además muchos mensajes. Por ejemplo, publica Diana Jaimes, dice el dicho que ojo por ojo, diente por diente. Tú, siendo conocida de calle Varón, sin remordimiento alguno, embrollaste a Martín Elías y lo hiciste separar de su esposa, y te aprovechaste que ti era un hombre noble, que se podía seducir fácilmente para que se casara contigo, y lo enredaste saliendo preñá. Así expresa la publicación. Además, continúa, pero en la vida todo se paga. Luego él se enamoró de esta mujer, que es hija de la señora Gladys en Bucaramanga, que bastante que sí la nombra en sus canciones, pero preciso, cuando ya te iba a dejar pasó este suceso que le quitó su vida, y ahora tú quieres venir a quedarte con su fortuna y dejar por fuera la única que tiene derecho. Patricia Isabel Acosta, no seas tan avarienta, Dayana, déjale algo a los demás, no joda, expresa esta cuenta que al parecer tiene muchas fotografías de Martín Elías y esta mona linda además vemos que aparece Patricia la mamá de Martin Elías en muchas fotografías con ella al parecer estas fotografías son bastante personales y no sabemos cómo hizo esta cuenta para acceder a ella a menos que esto sea totalmente cierto eso lo dejo a manos de ustedes, juzguen ustedes y expresen sus opiniones a través de la caja de comentarios que está ahí abajo. Esperamos ver sus comentarios para sacar conclusiones acerca de esta nueva noticia. Y muchas gracias por ver el video. Recuerda compartir, suscribirte al canal y dejarnos una manito arriba para seguir compartiendo estos videos. Hasta pronto amigos.